El Papa y el Papa es de la humanidad, no es de ningún sector de la Argentina. Por ese motivo el Papa sabe que el día que me llame y me diga voy para allá, me ocuparé de que lo recibamos como corresponde, como el mayor líder moral que la cristiandad reconoce y que la humanidad, uno de los mayores líderes morales que la humanidad reconoce. Me ha dicho cuando empezó la conversación que estaba muy contento con todos los esfuerzos que yo hacía por unir a los argentinos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 donde cada uno tira de un lado de la soga. Ese es el juego más perverso que puede jugar una sociedad. Porque al enorme esfuerzo que hace uno, hay un esfuerzo similar que contrapone el esfuerzo de uno. Y entonces el efecto es que uno siempre está en el mismo lugar. Hablamos mucho de la pobreza, le conté cómo era el plan de la pobreza, todo lo que estábamos haciendo. Le dije de lo mucho que ayudaba la iglesia en todo el tema de, de poner fin, o de combatir a la pobreza, del... Yo la verdad es que cuando uno lo ve trabajar a, a los Carrara, a los, a los curas villeros, le conté mi noche en, de Nochebuena en San Cayetano, me dijo que le había gustado mucho verme allí, y le dije que mientras haya pobres en Argentina, allí estaría. Yo valoro mucho la ayuda del Papa porque es un argentino preocupado por su patria, básicamente por eso, porque está preocupado por su gente, porque la... la Toda la deuda trajo pobreza y marginación, esta es la verdad, y postergación a muchos sectores de la sociedad. Al secretario de Estado yo le explicaba el porqué del 40% de la pobreza, y estaba muy atento en mi explicación. La sociedad argentina no tiene muy en claro lo que los curas hacen realmente con, la, con los pobres, con los, con los pobres y con los jóvenes que están asediados por la pobreza y por la droga, no tienen muy en claro, y es un trabajo inmenso inmenso. Y yo se lo agradecí y le pedí que lo siga alentando, porque la verdad, esa iglesia surgió a partir de Francisco. El Papa, el papa es argentino, es nuestro amigo, es uno de nosotros. Esa es su casa, está siempre abierta. Y cuando él disponga a ir, solo lo recibiremos con alegría y, y con, con el cariño que todos le tenemos.